Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Yair necesita tu mano amiga. Padece cardiopatía y requiere una intervención quirúrgica que asciende al millón de pesos. Únete a la causa. Colabora llamando a los números que aparecen al final del mensaje. No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. Eso es una notificación de un auto que le manda la parte. Está actuando a requerimiento de, de Héctor Manuel Castellanos y un grupo de movimiento. Ah, no sé, veo que aquí dice que es requerimiento de él, de Héctor Manuel Castellanos, creo que es el abogado. Hay unas cuantas personas: aquí: Héctor Manuel Castellanos, Miguel Ángel Grullá, Luis, Luis Endoc, Amilcar Guillén, Bienvenido Checo, Cecilia Socorro Cordero Rojas, Mayra Milagro Disla, Hipólito Almanza Paulo José Cepeda Camilo. ...y Eugenio Reyes... Eh, ...todo conforme al movimiento... ...todos unidos por el municipio de Bimentel... Ah, ...hay una cita ahí ya... ...es ...es una notificación para la Cámara Civil Comercial aquí... ...un recurso de amparo... ...ajá, un recurso de amparo... ...en la Cámara Civil Comercial... ...en la primera Cámara Civil Comercial... ...un recurso de amparo... Nosotros iniciamos esta lucha en el mes de abril... ...el cual coincidió con la guerra heroica del 1965. Hoy 14 de junio nosotros tenemos un héroe, el señor Tonino Achécar, el cual hoy físicamente no está, pero su alma y su espíritu sigue caminando en las calles de este pueblo. Hoy Tonino Achécar es Reiter, es Mayra, es Paul y son todos y cada uno de los miembros que están aquí. Nosotros no podemos asistir a una reunión bajo las condiciones en que se nos han puesto, bajo condiciones de temor bajo condiciones de amenaza, bajo condiciones de presión. Fíjese que nosotros hemos mantenido una lucha pacífica, una lucha de documentos, solicitando por las vías que nos manda la ley, que nos entreguen las informaciones que hemos solicitado. La respuesta fue una primera reunión en donde nos dejaron esperando. Nos invitaron a una segunda reunión y nos invitaron de un día para otro. Enviamos una digna comisión de dos miembros de este grupo para que nos representaran en esa reunión y le manifestara a las autoridades que por asunto de tiempo debía aplazarse para el día de hoy. Para nosotros estar todos presentes y acudir a escuchar las informaciones que ellos tienen. ¿Cuál es la verdad? Que en ese momento no había ninguna información. Era simplemente informaciones de detalles de boca que querían darnos aseguran, tienen el informe en sus manos, así lo hemos contactado para entregarlo, sin embargo ustedes no han acudido. Fíjese que déjeme terminar esa partecita. Nosotros cuando vinimos, esa comisión, esos dos dignos representantes fueron abucheados y se esperó con un grupo de personas ahí para humillar este movimiento, para denigrarlo, se salió a perseguir casa por casa, a donde los familiares, para decirles que no podían estar y seguir en este movimiento. Se ha hecho acusación de que este movimiento es político o que tiene que ver con intereses políticos o que algunos de los que integran este movimiento tiene algún interés político. Dado eso y dada la situación que se ha presentado con ellos, del maltrato hacia ese grupo, que ellos no han entendido que este grupo es una realidad, que nosotros somos los representantes de la sociedad civil de Pimentel y que con nosotros hay que sentarse a hablar, pero con tranquilidad, con paz, con calma, pero sobre todo con respeto. Bajo las condiciones en que ellos querían recibirnos, nosotros lamentablemente no podemos. En cuanto a lo que usted me dice, que ellos tenían los informes, entonces ellos tienen una bonita oportunidad para depositarlo en el tribunal. Porque formalmente nosotros en el día de hoy hemos procedido a notificarle formalmente una acción de amparo que busca que un tribunal ordene por sentencia que ellos nos entreguen todas y cada una de las documentaciones que hemos pedido. No un informe un simple informe que es en relación a las empleadas de limpieza. No es eso lo que hemos pedido. Y nosotros nuestro tiempo es valioso para venir a escuchar un informe amañado y bajo las condiciones que hoy entiendan. Razón por la cual nosotros hacemos de conocimiento público que está fijada para el día martes 19 del presente mes en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la Cámara Civil, una acción de amparo de todos los miembros de este movimiento que buscará que un tribunal garantice nuestro derecho constitucional de libre acceso a la información pública. Esa es la razón por la que no hemos acudido, bajo esas condiciones y bajo esas circunstancias de ningún modo. Esto es un grupo... Yo lamento que el señor Luis Rosario, el cual muestra signo de ser un poco irresponsable en sus declaraciones, no he visto una sola declaración con responsabilidad, y digo ello porque quien usted me está mencionando es un regidor que es regidor de este pueblo, pero no vive en este pueblo. Es una persona que en vez de estar acusando este movimiento, debiera taparnos la boca y debiera de callarnos. ¿Y por qué no nos han entregado los informes? ¿Por qué no salió desde el primer momento a decir que lo que estamos diciendo no es así? Él está también demandado y tendrá un bonito escenario para que en el tribunal él explique las razones por las cuales no nos dieron los informes. Y si nos lo querían dar, que lo depositen en el tribunal y nosotros lo tomamos con mucho gusto, pero no así en esas condiciones. Mira, se convocó la semana pasada para entregársele los informes donde ellos pidieron una prórroga y se le va a entregar los informes. Está detallado, ya resuelto, eh, justificando las diferentes nóminas exigidas por el grupo. Mira, todo lo que ellos han solicitado se le depositó a la Cámara de Cuentas. Ya hay un proceso judicial donde están las querellas puestas, que hay muchos que no... Como ya me han dicho algunos de las personas del movimiento, que realmente no... De que, y será verdad que existe esa querella. La querella está puesta en la Fiscalía de San Francisco de Macorre. En las recientes declaraciones a nuestro medio, usted aseguraba que en realidad había sobrevaluación de obras, que según una obra tenía 25.600.000. ¿Cómo se justifica eh, en relación a los fondos establecidos en la impunidad? Mira... A veces hay interpretaciones que la toman con un fin de hacer daño. Con un fin de hacer daño, porque realmente cuando el alcalde se le aprobaba para un camino vecinal, el costo, el valor de alrededor de 100 mil pesos, y la comunidad le fallaba en la mano de obra, porque eso se llama por participación, eh, los presupuestos participativos. Porque casualidad de la vida fue a mí que te me esa declaración. Usted aseguraba en la grabación que hace constar en nuestro medio que eran sobrevaluadas las obras de la población. Ahora vemos que cambia el día no, no, no, o sea, y no. hablamos de que no. Comer perdón. Aclare oye. para que la población no, no. entienda. La población, cuando se habla de que... Porque cuando tú sobrevalúas un presupuesto, es cuando tú tienes un destino destinado, 100 mil pesos, y al final tú gastas 140, 150 mil pesos por encima. Porque qué sucede, cuando las comunidades fallan, porque queda un acuerdo junto con el alcalde, de esta comunidad se lleva eh, 30 volteos de caliche, y quién no lo va a regalar. La comunidad asume el, ya el compromiso de rentar los equipo y se tira el material. El ayuntamiento tiene que inmediatamente ya cumplir con su parte y esforzarse y sobregirar el, el, el presupuesto que teníamos destinado para esa obra. Da pena encontrar una serie de municipios que en todo su derecho le solicit que solicitan transparencia. El ayuntamiento se preparó para darle a ellos todos los informes que ellos están solicitando. El ayuntamiento está preparado, inclusive el jueves pasado se acordó con ellos ...que ellos vendrían el día de hoy a recibir esos informes... ...los informes están ahí... ...ahora ellos anteriormente... ...depositaron un, una querella... ...en San Francisco de Macorís... ...contra el ayuntamiento... ...si ellos entienden... ...que por esa vía es la más satisfactoria... Para resolver, ...para resolver este problema... ...el ayuntamiento no tiene ningún problema... ...ningún problema en ir a los tribunales... ...y demostrar en realidad lo que se está haciendo aquí... ...aquí ha habido un problema un desfalco de dos millones y pico de pesos de una señora que era contable aquí hizo ese desfalco. El ayuntamiento utilizó todas las vías y depositó una querella formal que conta una copia también en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sometiendo formalmente a esa señora. ¿A qué señora? ¿Para que le... A la señora Yanni Cruzé López, quien era nuestra contable aquí en el ayuntamiento. De Pimentel. Ya el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia se encargarán de darle curso formal a la querella que depositó el Ayuntamiento. Como así mismo ellos que depositaron una querella en contra de nosotros, ellos también le darán curso a eso. Y nosotros buscaremos la forma de responderle a los sometimientos que ellos hacen ahora. Eso que ellos hablan de que aquí hay un defalco de 30 y pico de millones de pesos, lo hacen por, por no saber lamentablemente lo que es la ley 17607 de cómo se gastan los recursos, y cómo se administra un ayuntamiento ahora sí, el ayuntamiento ha incurrido en una serie de faltas que no hay por qué ocultarla. el ayuntamiento tenía aproximadamente un año que no rendía informe a la Cámara de Cuentas eso hizo que el mes pasado viniera aquí el presidente de la Cámara de Cuentas se reuniera con nosotros aquí y le diera un plazo al ayuntamiento hasta julio para que depositen al día de julio todos los informes del año, del año que tiene atrasado allá en la Cámara de Cuentas. Estamos esperando solamente eso, los informes... De la Cámara de Cuentas de está listo para entregarlo. ¿Admite usted que hay un desfalco? Es que es un desfalco en el cual el ayuntamiento ha sometido a una persona. Entonces el ayuntamiento admite que está ese desfalco. ¿Cuántos millones están? Son 2.600.000 y pico de pesos que hay de desfalco. Por eso nosotros sometimos formalmente a esa señora. Entonces, si ellos solicitaron las informaciones, que vengan y las reciban. Y el ayuntamiento también está en la disposición de aclararles ciertos puntos que ellos lamentablemente no entienden. El ayuntamiento está abierto a cualquier tipo de información que quiera la población y Martín, que quizá por quizá no tener experiencia de manejo de asuntos municipales, cometió unos cuantos errores que ya el presidente de la Cámara de Cuentas se puso de acuerdo con él y está trabajando junto con la Federación de Municipios y una serie de organismos para llevar el ayuntamiento por el camino que debe ser. Entonces, se están dando los pasos posibles para resolver las situaciones que se han presentado aquí. Ahora, si ellos solicitaron información, que vengan, reciban información y que no sigan llorando como niños pequeñitos allá afuera. Es lo que nosotros entendemos. Está totalmente demostrado que es una actividad política, política. Todas las personas que dirigen ese movimiento son dirigentes nombrados del PLD. Aquí todo el mundo lo sabe. Todos y todas personas que la vida entera han estado en contra de Martín y que estuvieron en contra de mí también. Eso es un acto político. Y todos son dirigentes del PLD nombrados en la administración pública. Ahora yo quiero decirle a ellos que me hagan un reclamo por la cloaca de Pimentel. Que Pimentel está podrido totalmente. Que me hagan un reclamo por el asfaltado total de las calles de Pimentel. Que me hagan un reclamo por la terminación de la carretera Pimentel-La que tiene más de 15 años en construcción y no la termina. Que me hagan un reclamo por la carretera de Buenavista, por la carretera de Campeche abajo, por la carretera de San, de San Felipe abajo. Que el gobierno aquí, lamentablemente, nosotros aquí tenemos 24 horas porque yo en mi gestión, yo mismo, armé una huelga de cinco días y logramos la luz 24 horas aquí en Pimentel. Y lamentablemente, lo que se ha llevado el gobierno en este país no tiene comparación y ustedes lo saben. Confirme usted que es un movimiento político? Es un movimiento totalmente político y con nombre y apellido, todos los dirigentes que están ahí son nombrados funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Esto es totalmente político Que no dejemos de otra cosa Y miren, somos cinco reidores Cada uno de un partido político Y nos pusimos toditos a tono A ayudar a Martín Porque sabemos las condiciones de él Que le robaron dos millones y pico de pesos A cualquiera lo lleva. Porque al de Santiago ¿Cuánto no le llevó el contable? Son cosas normales Ahora esa señora está sometida a la acción de la justicia Pero lamentablemente esto es Político ¿Y ustedes saben por qué? Señores, ¿cuántos años tiene el PLD buscando la sindicatura de aquí? Nunca la ha ganado. Nunca han ganado aquí. Nunca. Esa ronchita la tienen encima. Martín está trabajando como tiene que trabajar. Lamentamos lo que ha pasado. Ese desfalco de dos millones y pico de pesos. Lamentamos que ellos se hayan atrasado también en los informes, porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. No sería nosotros porque tenemos entendido ustedes. Nosotros también, nosotros todos, nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero ese movimiento político que hay afuera, de gente que la mayoría, la mayoría, no tienen calidad moral para venir a reclamar algo aquí en el Instagram. Bueno, hubieran 3.000 gente parado allá afuera ahora mismo. La posición que yo tengo como alcalde, que es un hombre serio. Un grado La única diferencia que tengo es para los que son racistas, que odian, vomitan a los negros y a los feos que son negros y feos, pero serios, serios. Los camioneros que tiran al, al ayuntamiento, pues yo los lo reto a ustedes que le pregunten a un camionero cuando yo le he dicho que me ponga un camión de, de caliche de mapa, cuando lo pongan a mí. Cuando yo le he dicho a los que le han hecho trabajo al ayuntamiento, yo le doy los nombres y apellidos para que ustedes le pregunten. El alcalde a usted le ha dicho, que le va a poner tanto y demás para que usted se lo dé. Y le va a decir, no, no. Esta, esta presión y esta, este intrigamiento de esta gente que han hecho contra mí ha sido excesivo, excesivo, excesivo. Excesivo, excesivo. Yo soy un hombre probado, serio. Yo lo mando a ellos donde todos los ingenieros, constructores y compañías que yo he trabajado, para que les pregunte por la referencia mía. Y todos le van a dar una referencia sola, una referencia en blanco, en blanco, totalmente en blanco. Porque yo no nací para ser ladrón. Señor alcalde, ¿tenía usted conocimiento de lo que se realizaba y de la de contabilidad en el ayuntamiento? sabía, porque si yo lo hubiese sabido, desde un principio eh, en mucho ese cáncer, costo ese cáncer seguido y la había metido presa seguido a ella pero cuando nos dimos cuenta fue tarde lo que ocurrió con el ayuntamiento de, de Santiago, el encargado de recursos humanos en Santiago le dio un palo en, en la nuca del cerebro a ese gran cíntico Santiago a José Abel Martínez que le llevó no sé cuántos millones porque manejaba la cuenta electrónica. La gente creía aquí que era que yo firmaba esos cheques. No, no fue firma cheque, fue la, trampa, la transferencia de fondos. ¿Por qué no ha sido sometida a ella? Se dice que anda huyendo para no enfrentar la situación. ¿Qué sucede? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? La gara? Está en eh, no, Está sometida a ella. Está formalmente sometida a ella. Porque la gente decían aquí, dice que que no la sometía, no, porque era un socio de ella. Pero si yo no soy socio de ella, no, no la someto yo ni la sala capitular, ¿Por qué? porque éramos socios, estábamos comprometidos. Ahí quedó totalmente descubierto de que no somos socios de ella. ¿Tiene preparado, Carlos, ustedes el informe para entregar a la comisión que usted va a ir eh, eh, eh, Hay una parte de su informe para entregárselo a ellos no ahora la nómina y el Tremestre de 16 talito, preparado para entregárselo a ellos ahorita ahorita cuando llegue entregárselo yo no puedo conciliar con una persona que fue al frente de mi casa matarme, asesinarme que si me había encontrado afuera de la casa de mi casa tuvieran siéndomelo nueve días en mi casa rezándome ¿Continuará usted con este caso la Fiscalía? sí yo no retiro esa querella yo, yo lo retiro porque él fue a mi casa. Y yo, todos los vecinos de mi casa son testigos. Todos son testigos. Todos. Con el sol y caribe a matarme. Miren cómo yo ando. Yo no soy un hombre de, de, de guerra, ni violento. Vea, ni una cuenta pluma. Vea, vea. Vea, señorita. Sí, miren, hasta los bolsillos Que vean que yo soy un hombre de... Violento, de, de, de, de, de guerra. Vea, vea. miren Mira, vea. Hasta, hasta, hasta. Si ¿eh? sí, me encuentra ahí como me he encontrado, tuvieran la familia mía y los amigos míos rezándome todos los días de seis los rezos a diez de la noche. Entonces, yo no puedo obligar a una gente que fue aquí la vida a mí. Andaba buscando, pero Dios me escuda y no me encontró. Con un cerebro de cuchillo larguísimo. Se encontraba usted en ese momento. No, no estaba ahí. ¿Cómo se iba a llegar a alguien que ha matado? Un eh. de cuchillo largísimo que cagaba. Un no hombre que ha aportado dos gente aquí y si me no Un hombre agresivo. Entonces yo no puedo conseguir alguna gente que no me mató por no ningún motivo. Yo no. Yo no retiro esa querella. Yo no retiro esa querella.